A ver, yo sé que lo cuendo ya paso de moda, pero no tengo de otras para grabar, o sea, grabar mi voz y estoy utilizando mi vieja confiable, así que si no les gusta esta voz, pues bajen el volumen. Bueno, mejor no, no quiero perder subs por mis pendejadas. Oigan una pregunta como la pasaron el 14 de febrero. Yo la pasé. Para siempre. Solo, solito, solito. ¿Qué? ¿Esperaban que yo tuviera pareja? No, y si ustedes tuvieron, pues bien, a mí no me importa porque me lo presumen, se aprovechan de una persona fracasada en el amor, pues fíjense que falte a clases ese día para no pasar pena. Vean esto, señores. Rayos no me salió a la primera, trataré de agarrar el arma sin que me maten, bueno aquí les puedo aclarar las cosas, no subí más vídeos porque se me dañó el cargador de la PC, si sí, como lo escuchaste, uso cargador porque uso una canaima y sí, soy venezolano y con la situación que está pasando, no he podido comprarme otra PC nueva, es que ni siquiera tengo dinero puto maduro, ¿qué les parece si subo otro tipo de vídeo? Me lo dejan en la caja de comentarios qué tipo de vídeos quieren que suba, pero no se pasen porque la canaima tiene un giga de RAM. Les voy a decir lo que me pasó con un amigo de clases, estábamos hablando yo y él. Ay, qué bruto, bueno, dejémonos de tonterías y sigamos con el asunto, la cosa es que estábamos hablando bien chingo y de repente me pregunta qué haces, y yo le digo editando y me dice dónde estás editando, y yo le digo pues en mi casa. Déjenme recordar cuánto tiempo tengo sin subir vídeo Como unas cuantas semanas o oh no Espero se estén divirtiendo y le den like al vídeo Eso me motiva más a subir vídeos También díganme que le puedo mejorar a la edición Así podré corregirlos para que se diviertan más El vídeo es corto porque me da hueva editar un vídeo de 8 minutos Y tengo que ir a clases porque hoy es viernes y el pollo lo lame <ríe> Vamos a contar un chiste que le dice una taza a otra ¿Qué estás haciendo? Jajajajajaja ja, ja, ja, ja, ja. ¿Otra otra? otra que le dice un techo a otro? Te echo de menos va otro más, pero antes de contar el chiste déjenme decir que un amigo se cayó por las escaleras cargando agua y me preocupe más por el agua que por él, jajajajaja ese era el chiste XD en mayúsculas. Bueno antes de que se vaya terminando el vídeo suscríbete y dale like, pero no te vayas que aún no termina, escuchen este chiste que en vez de chiste es un poeta, desde grandes edificios hasta mi verga en tu orificio jajajajaja XD no debería decir malas palabras, pero bueno me perdonarán trataré de grabar un vídeo en mi instituto. Para que vean el desmadre que hacemos, pero solo si llegamos a 3 likes no es mucho pero está a mi nivel y llegaremos, no tengo pruebas pero tampoco dudas o como se diga esa wea, bueno chicos hasta aquí llega el video, espero que les haya gustado, ya saben qué hacer, suscríbanse.